Bien, señores, estamos de vuelta con ustedes. francis ya estamos de vuelta. El sí, hay que cortarlo antes. Bien, señores, miren, nosotros tenemos, con nosotros tenemos con nosotros en el día de hoy, eh, hemos tenido una magnífica entrevista con el señor Díaz, pero tenemos a un gran amigo, amigo de muchos años, es el doctor La Antigua, Rafael La Antigua, Así es que para nosotros es un gran placer tenerlo acá porque son de la gente que uno conoce, como dicen, como dicen los americanos, long time. Eh, entonces el director del Hospital San Vicente de Paul, con Rafael vamos a hablar acerca del Hospital San Vicente de Paul que cada día ha venido en un proceso de mejora y ahora mismo hay una mejora bastante sustancial de las de la emergencia de dicho hospital. Buenos días, Rafael placer inmenso de tenerte aquí. Saludos, doctor. Buenos días. Nos alegramos mucho. ¿Cómo ya, anda ese proceso? Entrevistado como entrevistado como director del Hospital Exacto. San Vicente de Paúl. ¿Cómo, ¿Cómo anda ese proceso de remodelación del hospital y qué ha pasado en la sala de emergencia del Hospital San Vicente de Paúl? Sí, gracias de todas por la amabilidad que han tenido, ¿verdad? Eh e invitarme a este Usted importante hermano, programa de la televisión. De humildad. <risas> eh, eh, Me siento altamente honrado compartir con tantos Characa. amigos eh, Realmente el, el Hospital San Vicente de Paul, con la y el proceso de apertura que fue ya en la semana antepasada, que comenzamos a funcionar como emergencia, eh, ha causado un, un furor prácticamente en lo que es la población que ha, está acudiendo masivamente, ustedes ya han no podido notarlo, al Hospital Regional San Vicente de Paul en busca de eh, servicios mm -hmm. de salud. Es una emergencia que si usted pone a comparar la situación real de la emergencia que funcionaba en el Hospital San Vicente de Paúl y comparamos la estructura eh, que hay actualmente, nos damos cuenta que hay una diferencia bastante abismal entre lo que es la modernidad y el atraso. Y podemos, podemos, podemos eh, observar eh, una emergencia con cinco o seis áreas de servicio eh, actualmente con equipos de alta tecnología, por ejemplo en la emergencia anterior nosotros contábamos con un ventilador vamos a decir no muy bien eh, eh, la capacidad. adecuado porque no tenía la tecnología que tienen estos equipos modernos que ha adquirido el hospital San Vicente de Paul. contamos con una sala de RCP con esos dos ventiladores muy modernos de alta tecnología, que viven ocupados. Los ventiladores allí en el hospital, tanto el UCI como los de emergencia, eh, constantemente viven ocupados por los, por los usuarios que ingresan desde las diferentes áreas de la provincia y de la región. Inclusive... Eh, tenemos pacientes Inclusive que han ingresado Hasta de, de San Domingo De Boca Chica, de Puerto Plata Y de otras De otras ciudades del país eh, Un área también Que representa El área de observación Que es donde van los pacientes eh, Es una emergencia que está bien estructurada Con un área de triaje Esa área de triaje eh, Lo que hace es que Llega el paciente a triaje y, el, y lo envía a todas las áreas, ¿verdad? Si va para pediatría, pues en pediatría. Si va a observación, observación, triaje lo deriva. Y eh, el área de sutura, el área de nebulización, que si ustedes pueden comparar, cuando yo llegué al hospital eh, hace seis meses, eh, me encontré con un área de triaje eh, una, un área de triaje en una mesita, yo no sé si ustedes la vieron, en, en el fondo de, de, de, de, de la emergencia vieja, sí. y eh, un, un área de nubilización eh, abierta, y donde iba todo el mundo y confluía todo el mundo sí. ahí. Yo inclusive hice, llegando allá, construí una pequeña edificacióncita ahí, que ahora la está utilizando como área de yeso, porque me dio mucha pena ver la condición en que se asistían no, los pacientes doctor. en esa condición. Ahora eh. tenemos un área de triaje que deriva a los pacientes a cada una de esas áreas, al RCP, los... a maternidad cuando es embarazada, a sutura cuando tienen herida, a nebulización muy moderna. No sé si ustedes han tenido sí, la oportunidad ¿Y de participar. Ver, eh, en las imágenes. Sí, Carolina tiene una preguntita. Doctor, uno de los aspectos más importantes de una institución es el personal, el capital humano. Eh, nuestro hospital regional eh, Tiene una imagen un tanto No muy valorada En lo que tiene que ver con el trato Que se le da a los usuarios, a los pacientes O se le daba, usted me va a corregir Porque se entendía que le hablaban mal Que en las emergencias A veces no se le daba el servicio Que tenían que recibir cuando llegaban No sabemos si por sobrecapacidad Por las situaciones que fueran Pero que la gente entiendo, entendía que lo trataban mal, para no decir el término que se usa, lo tratan como eh, cuando uno va al hospital. ¿Eso ha cambiado? Eh, ¿Se ha trabajado con el personal de enfermería, con los médicos, con la seguridad? ¿Cómo está esa parte allá? Sí, precisamente. Eso ha dado un giro extraordinario. Todavía nos queda algo por resolver, sí. pero estamos en la marcha. Eh, si usted llega a la emergencia nueva, se va a eh, encontrar con que nosotros tenemos un área de admisión que estaba eh, eh, sumamente asignada en la emergencia nueva y ahora hay un área de administración con una pantalla, eh, un área de triaje, señalización de, de, para que el paciente eh, acuda al, al lugar adecuado e inclusive le hemos colocado eh, eh, eh, micrófonos para que... El, la persona que esté asistida, pues, escuche, porque esa era una de, la, de las quejas de insatisfacción que nosotros eh, descubrimos que existían, porque algunas veces, eh, como, como había, hasta está acudiendo masivamente la gente, ahora los usuarios, a, a, a la sala de, de entrevista, en de, de busca de consulta, a la consulta, y cuando iban a la, al área de archivo, la persona de aquel lado tenía que hablarle un poco fuerte para Bocear. que... Bocear. y ellos podían entender en un momento determinado que le estaban ofendiendo, que le estaban maltratando <risa> con eso. Porque y eso se no manif... escuchaban bien. Exactamente, se manifestaba con insatisfacción. Le estamos colocando un tiquero para que tomen su tique, con su micrófono okay. para que el paciente pueda escuchar claramente a la, a la, a la persona que lo está asistiendo en ese momento, y... Eh, el, sí. el número colocado en una pantalla. Están para haciendo no... una pregunta. Pregúntamele al doctor: ¿cuándo van a nombrar el personal que todavía no ha visto a Linda? Es decir, parece ser que hay un personal contratado eh, o que se ha utilizado, pero no están fijos. Sí, eh, pero. Eh, parece ser que son necesarios por lo que se tiene el servicio de ese personal. Sí, claro. Eh, el hospital tiene... Administrativa uh, y de servicio. El hospital tiene una, una nómina que la maneja el Servicio Nacional de Salud. Tiene otra nómina que nosotros encontramos ya que es una nómina de personal que eh, fueron nombrados por cuota de recuperación y eso lo maneja el, el, el, el banco directamente, la, la, la persona no lo maneja el hospital, si sí, contamos con la nómina, tenemos una nómina también que eh, interna del hospital, que nosotros la encontramos allá, y, eh, donde hay un, unos 20 o 30 empleados que el hospital, con los recursos que produce en facturación, pues lo, lo cubre. Sí. Y eh, puedo darle buena noticia porque en el día de ayer Estoy bastante atormentado porque estamos trabajando con deficiencia. Se desvincularon alrededor de unos 60 eh, empleados y hasta la fecha, a, con los que nos llegaron ayer, hemos recibido 15. Figúrese, tenemos todos esos espacios. Pero ¿Y por qué no ayudan a que los que ya tienen la experiencia, que están dando el servicio, que han aprendido y están ahí, se nombren definitivamente? Y estar cambiando por nuevo para darle entonces un tiempo de, recuper de de entrenamiento, una qué sé yo qué. ¿No cree que es más justo que lo que ya han rendido un servicio con bajo salario y quieren y le gusta el trabajo? Porque me parece que allá se da una cultura laboral que satisface a quienes están. Y eso es bueno. Yo le he llamado que eso, desde cuando estaba Rosario... La clínica pública y lo que vi ahí de imagen, que es una clínica en, en cuanto a, a presencia, vi muchos cuadros, limpieza, ¿es así? Sí, correcto. Y no solamente en la nueva emergencia, usted puede penetrar a la estructura interna del hospital y puede, hacer, eh, puede percibir el cambio que ha registrado el hospital, nosotros hemos impactado en diferentes áreas. Donde hemos pintado, hemos remodelado algunas, algunas áreas de, de servicio, eh, que le ha dado otro aspecto. La gente Yo se está sintiendo a gusto. De hacer un chequeo. Y estoy pensando, con tu visita, doctor, ir a hacerme el chequeo allá. ¿De salud? Bien. Al hospital. Y voy a contactar bien, todo eso que usted me está diciendo. Doctor. Lo prometo, voy a ir, me voy a presentar allá. Lo recibiremos. Bien, Y, espero... y, y, y caminaremos por cada una de las áreas para que usted establezca la diferencia entre, entre lo que había y lo que hay ahora actualmente eh, eh, en el Hospital San Vicente de Paula. Doctor, ¿cuándo inició esa remodelación del hospital? Bueno... Tengo y tenemos la inversión que se hizo ahí. Hace. hace Yo no tengo exactamente. El, pero tenía más o menos unos dos años que estaban. En remodelación. En remodelación. O, o en remodelación. Este, esta administración fue que realmente tomó. Eh, porque estaba paralizado el trabajo. Okay. Y tomó eh, el. La iniciativa de terminarla Y darle continuidad Y, y, y dándole continuidad Mira, a la hay, hay una caja siempre generalizada con relación a los médicos Que se le paga por eh, ir al hospital Y hacer un horario y cumplir con una función Para, el, para el que el Estado le paga Y a veces hay denuncia de, de que esos médicos no van, no asisten ¿Quién se encarga de supervisar eso? ¿Está pasando eso? ¿Ahora pasa? ¿No pasa? Sí, sí, sigue pasando pero nosotros tenemos nosotros tenemos un director de los médicos, el, su director del hospital es el quien dirige los médicos. Siempre nosotros no violentamos ese tipo de protocolos, sino que siempre cuando tenemos una queja de uno de, los, de nuestros galenos que no ha asistido a un servicio X, o que por H o por R o por cualquier razón que se identifique, eh, no acude a cumplir con su compromiso establecido, eh, yo me dirijo a, siempre eh, al, al director de los, al subdirector del hospital, que es quien lo maneja, y entonces estamos trabajando en esa parte. En una Inclusive ocasión. Nos, hemos, nos, estamos estableciendo reuniones y ahí en esas reuniones establecemos cómo nosotros encontramos el hospital, sí. qué, qué, cómo estamos trabajando para mejorar en la calidad del servicio, porque eso es lo que los usuarios requieren cuando llegan al hospital, que le brinden calidad. En una ocasión, doctor, el. Doctor Ángel Federico Garabó, cuando era director regional de salud, denunció que habían ahí en el hospital unos 13 cirujanos nombrados y que de esos 13, solamente unos 3, 4 asistían y los demás solamente cobraban. ¿Cuántos cirujanos tenemos wow. hoy día en el hospital y cuántos están trabajando? Usted wow. me puede ese dato. Sí, le decía que nosotros desde que llegamos comenzamos a hacer reuniones con todas las áreas, con los médicos de obstetricia con los médicos sí. de cirugía, con los anestesiólogos, etcétera, Con todo el personal, comenzamos a hacer. Y ahí le planteamos la situación y le solicitamos su cooperación y ayuda para nosotros eh, poder eh, brindar un servicio de calidad, con eficiencia, con calidad y con calidez a los pacientes. Sí. Entonces. Eh, no han ayudado bastante en esa en esa porque eh, los médicos están acudiendo como como hay un gran flujo de, de, de usuarios que está acudiendo al hospital pues eh, ellos se ven en la obligación también de tener que ir y asistirlo pero cuántos cirujanos podríamos decir que tenemos en el hospital eso fue, podemos buscar eso en la nómina verdad de, de sí, los que sí, están sí, ahí nombrados sí, sí. y cuáles están asistiendo están asistiendo el, el... sí están asistiendo todos, ¿Todos? solamente que eh, por ejemplo hay algunos que están en proceso de, de, de pensión okay. y otros que eh, ya por la edad eh, están limitados no a no hacer el acto quirúrgico sino a realizar la consulta Pero le están le están realizando eso Correcto, actualmente. Muy bien. Rafael, hay una pregunta de un amigo Various. o amiga televidente Vamos a ver qué dice a través de Whatsapp Sí, tenemos verdad? varias personas que nos escriben A Huilda eh, Dice, se ve muy bello eh, Lo presentado del hospital mm, sí. Y Soribel de los Maestros, doctor, dice Es buen día para todos Dios le bendiga Eso es verdad, el hospital está lindo, muy buen trabajo Que hace el doctor Antigua Pero debe de supervisar el personal médico tiene que darle los mismos servicios a las personas que no tienen seguro. Porque yo tuve mi hija, yo tuve que llevar a mi hija a un centro privado con un feto muerto por no, por no tener seguro. Como yo vi varias veces, como fui varias veces y solo me mandaban a comprar medicamento, dice ella, denuncia ese caso. La otra persona termina en 3479, muchachos, a través de WhatsApp, dice, Hola, buen día. Eh, yo digo que, que, que cuando van a cancelar, porque yo vi, yo mirando, será verdad, porque no está lloviendo, eh, no quiero, porque yo mirando no quiero cancelar, no quieren cancelar los peledeístas. Y espérenme que están fuera. O sea, ya refiere a las cancelaciones de, del personal pasado. Bien. ¿Cómo ya, no, sí, adelante, sí, con respecto a la primera pregunta, eh, realmente nosotros estamos trabajando en esa dirección. Eh, y le hablo aquí eh, a la población con toda honestidad que cualquier dificultad que tengan eh, en la asistencia solamente tienen que dirigirse a la, a la atención al usuario o a la dirección que nosotros eh, resolvemos, son muchos los casos que nosotros hemos resuelto eh, eh, en esas situaciones. Nosotros el paciente asegurado y el no asegurado el hospital tiene el deber de recibirlo doctor. y de darle servicio. No importa cuánta allá, mire, allá estuvo una persona 10 meses hospitalizado que no se quería ir al final y, y lo enyesaban lo enyesaban 10 meses, diez meses lo enyesaban y ese se quitaba el yeso porque no se quería ir, porque eh, la atención que le estaban dando no se la iban a dar en su casa. No, es no, sí. Había no, no, otro no. también que tuvimos después que, que referirlo al, al lugar inicial. No, no, yo sé que en la calle no voy para ninguno. <risa> Entonces, bueno, todas esas situaciones nosotros las hemos encontrado allá y le hemos dado salida, le hemos dado solución de una manera satisfactoria. Todo todo... Les repito, todas las personas que lleguen al hospital, todo usuario que llegue al hospital y se encuentren con una dificultad en el proceso de atención y asistencia de él, solamente tiene que acudir a atención al usuario y, uh, en, o en su defecto a la dirección y nosotros vamos a darle salida inmediatamente a eso, porque todo paciente, asegurado o no asegurado, tiene eh, garantizado el servicio en el Hospital San Vicente de Paul. Doctor, eh, ciertamente eh, debemos de ser sinceros o honestos y recordar que el Hospital San Vicente de Paul viene arrastrando décadas de una problemática institucional y que usted se encuentra con ella aunque hemos ido avanzando. La pregunta es la siguiente en ese mismo orden. Nosotros recordamos que en diferentes momentos la gente denunciaba se quejaba de que no había medicamentos, de que no había una jeringa de que Medicina básica, a veces no estaba en el hospital, la pérdida también, denuncias de pérdida de, de, de los medicamentos o de material gastable, que no voy a decir eh, citar quiénes lo hacían, pero uno escuchaba que aquel, que, que, que eso se lo llevaban, que le encontraron. ¿Se ha resuelto ese problema? ¿Cómo está en la actualidad? Sí, realmente nos encontramos con esa gran dificultad. Le estamos dando eh, solución y salida a esa situación. Sobre todo en el día de ayer sostuve dos reuniones. Sobre todo en la emergencia ahora teníamos un gran caos con los medicamentos. O sea, todo el que llegaba ahí no se facturaba. Y recuerden que este es un hospital autogestionable. Nosotros apenas recibimos un fondo mínimo por parte de, de, del Estado, un fondo operativo, que no, no representa ni un 30% de lo que es el, el gasto eh, que representa el hospital. Y... Este, para eso, entonces, estamos tomando medidas. Por ejemplo, en emergencia nosotros tenemos una ruta para que todo el mundo eh, sea facturado. El que tenga seguro y el que no tiene, va a ir registrado. Para nosotros tener un control de cuáles son los medicamentos que el hospital consume, cuáles nosotros facturamos y cuáles el hospital consume. De esa manera eso, se evita el robo. Porque sí, es un robo. exactamente. Eh, tenemos un control. Inclusive en la emergencia, eh, instalamos una, una, una nueva farmacia, tenemos una parte de farmacia arriba que es la que distribuye los medicamentos a las diferentes áreas del hospital, pero ahora también instalamos una emergencia, una farmacia única y exclusivamente ah, para emergencia. la emergencia, Muy bien. con tres tandas, mañana, tarde y noche. Y eh, todo, todo paciente que va a, a emergencia entra por admisión triaje es derivada a los diferentes áreas, si es a pediatría, allá el médico le llena su historial clínico y el, eh, la enfermera va a, re, a buscar los medicamentos que el médico le indica en esa, en esa historia clínica al paciente y entonces ya nosotros vamos a garantizar que el medicamento quede registrado y sea cubierto por el seguro porque estamos teniendo una gran pérdida. Bueno, eh, una sola preguntita, parte. rapidito doctor porque es una información, amado, es una orientación que hay que breve, darle, breve, que no está estamos bien. contra el tiempo ya eh, dice, buenos días, ¿dónde puedo hacerme la prueba de COVID para operarme con Senasa no, no contributivo, con Senasa S subsidiado? Sí, la prueba de COVID nosotros la estábamos realizando allá eh, pero llegó un momento de conflicto entre las administradoras las clínicas y cosas uh -huh. y eso ahora lo está administrando la, la, la dirección provincial pero en la, nosotros estamos eh, lunes, miércoles y viernes en el centro COVID de Huiza. Pueden ir a tomarse la, la muestra. Todo, todos esos días. Señores, ha sido la entrevista interesantísima con el doctor Rafael Antigua, quien ha estado con nosotros, un gran amigo de muchos años, que además es el director. ¿Te la segunda vez que tú eres director? Sí, estuve, estuve, estuve como director regional en San Juan de la Maguana y okay. me, me correspondió... Dirigí el hospital de San Juan de la Maguana durante seis meses por un conflicto que se presentó en esa ocasión. Ok, bueno. Eh, señores, el señor director del Hospital San Vicente de Paola ha estado con nosotros respondiendo las preguntas. Fíjense cómo ha cambiado las cosas y esperamos que mejoren cada día más. Gracias, Rafael Antigua, por la compañía, por estar con nosotros en este tu programa de mañana. Nosotros regresamos en breve. No se vayan, hay más contenido del programa en breves minutos.